La venganza me trae más allá de los cinco sentidos, hay un mundo espiritual que nos rodea en la oscuridad de la mente. Es donde ellos cobran más fuerza. Bienvenido al único lugar donde tus mayores miedos cobran video. La realidad es relativa. Bienvenido a más terror. Yo soy el Arturo Espectral 3014 en Anvengeance. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el señor Zulunter de Game. Aquí comenzamos sin rodeo el video ahora mismo. Estaba en casa con mi hermano menor, vivíamos alejado de la ciudad como a 10 minutos, vivíamos en el campo. Un sábado en la noche, mis padres decidieron salir a cenar por su aniversario, así que yo, me quedé a solas con mi hermano, yo estaba en la sala viendo televisión y mi hermano estaba en su recámara jugando, pasaron unos minutos, mi hermano pequeño bajó llorando, gritando que había un duende, que quería meterse por la ventana, lo tranquilicé y le dije que todo era parte de su imaginación, lo llevé a su recámara y le dije, vez que no hay ningún duende, mi hermano, a gritos me dijo por tu culpa el duende se fue y yo confundido le dije, explícame por qué se iría el duende, mi hermano ya calmado me dijo, que el duende quería entrar, pero que mamá y papá que no dejáramos entrar a nadie, yo le contesté a mi hermano, que por nada en el mundo abriese la puerta a nadie, ya eso de la madrugada me levanté y eran las 3 de la mañana me despertaron, unos ruidos en el cuarto de mi hermano menor, me levanté y fui recámara de mi hermano, abrí la puerta cuidadosamente y ahí estaba mi hermano en total oscuridad, riendo solo enfrente de la ventana, decidí ignorarlo, al día siguiente se los comenté, a mis padres, lo que había sucedido esa noche, ellos solo me respondieron, que lo dejara en paz, que todo es parte de su imaginación, yo enojado me dirigí a mi habitación, ya de noche acostado en mi habitación, me levanto y eran las 1 de la mañana, mi hermano entra a mi habitación, diciendo que el duende quiere conocerme, y yo le seguí la corriente y le dije, está bien, dile al duende que si quiere entrar a la casa, que nos deje dulces afuera de la ventana, mi hermano se fue corriendo y a los 20 minutos, regresó. mi hermano muy contento, Diciéndome que en la mañana traería los dulces. En la mañana siguiente, mi hermano estaba saltando de alegría y me dice: Mira, hermano, el duende nos trajo los dulces. Yo me acerco a la ventana y veo varios dulces tirados. Me le digo a mi hermano que deje de hacer bromas tontas, no puedes salir tan temprano a la calle a tirar dulces para hacerme creer que hay un duende. Mi hermano triste me responde: si no me crees, quédate conmigo esta noche y lo comprobarás. Ya en la noche, mis padres iban a salir a comprar comida para la semana y que iba llegar un poco más tarde cerca de las 12 de la noche mi hermano se acercó a mi cuarto y me dijo el duende nos está esperando y yo harto de esa historia fui a la habitación de mi hermano antes de entrar mi hermano me dijo que el duende no le gusta la luz que la dejara apagada entramos a la habitación de mi hermano en completa oscuridad mi hermano se acerca a la ventana y me dice mira el duende es real yo al verlo me quedé paralizado de miedo al ver esa cosa que se asomaba en la ventana mi hermano me toma de la mano y me dice vennos mi hermano acercándome a la ventana, al estar cerca de la ventana, la criatura con una voz, muy aterradora, bien traje los dulces amigos, me dejan entrar con ustedes, yo tenía ganas de salir corriendo, por lo asustado que estaba, su extraña forma que tenía, yo le grité diciendo, no lárgate de aquí o llamaré a la policía, la criatura solamente se me quedó viendo fijamente, se apegó a la ventana y dijo, tengo Comenzó a retroceder mirándome fijamente, alejándose a lo profundo del bosque, pasando ya una semana, en la escuela uno de mis compañeros no asistía a clases, me acerqué a hablar con su mejor amigo, y él me dijo... Que a Timmy en todas las noches había un pequeño ser que lo visitaba todas las noches a través de su ventana, fui a la casa de Tim y sus padres me dicen llorando que Timmy estaba desaparecido, que ellos al entrar a su recámara, solo vieron la ventana abierta. Y nuevo quisiera agradecer a nuestro amigo Zul De Game que nos acompañó con la narración su historia. El día de hoy donde te pueden encontrar. En YouTube como Zul Hunter de Game link no pueden encontrar una descripción de este video. Excelente. Dígame qué tal les pareció la creepypasta, aunque es algo corte, es algo esta historia, no fue creada por mí sino fue hecho por mi hermano. Sulunter de Game, el link de su colaboración y algo más es este. La primera parte, el link de en la segunda colaboración de este canal estará al canal de mi hermano Sulunter The Game. Si este video es apoyado, les traeré más contenido variado este mismo al canal. Gracias por haberme acompañado. Una vez más, nos vemos. Como siempre, ya lo saben, en unos con video nuevo. Adiós, chicos, hasta la próxima. Sayonara Espero que el video les haya gustado. Por favor, déjanos saber qué es te parecieron estas historias. Deja like si comparte nuestros mi videos. Si tienes una idea es espectacular, déjame saber aquí los comentarios de este video. Y le recuerdo que si no se ha suscrito, este pueden hacerlo en unos momentos más, dando clic en el botón que aparecerá pronto su pantalla. Sin más que decir, yo soy la señora en cuenta las de historias de terror. No veremos después. Adiós. Soy Yara Bill.